Soy curro, de mousse, desde que era pequeño siempre me han gustado las bicicletas, me ha gustado desmontarlas, utilizar los componentes de una bicicleta en otra y personalizarlas a mi gusto con lo que en aquel momento sabía. La madera eh, es un material que siempre ha estado con nosotros, o sea, lo tenemos muy interiorizado, es, es muy cálido, tiene muy buen agarre y aparte pues, nos permite conseguir estas formas. El tipo de madera que utilizamos es parte de nuestro compromiso medioambiental, y es que nunca utilizamos maderas que estén en peligro de extinción, siempre maderas autóctonas. No hacemos traer bubinga desde Brasil para, para hacer nosotros manillares. No utilizamos ningún producto tóxico en la producción, ni adhesivos, ni ningún tipo de acabado de laca ni de barniz. Es como la pieza que te une a la bicicleta, la única que tocas con la piel desnuda. Nuestros productos eh, intentamos que sean muy atemporales por aquello de que queremos que sean muy duraderos, no solo por el material que se ofrece mucho a esto, sino que sean formas que respondan a una función, pero también que sean muy escultóricas. Emprender es un trabajo que requiere de muchísimas áreas en las que yo de todas no sé. ¿no? Yo veía como grandes marcas eh, tenían una comunidad a través de la información que compartían con sus seguidores. Y eh, a través de Lowpost eh, he conseguido que una empresa más pequeña como la mía esté a nivel de una empresa más grande en cuanto a, a generación de, de información relevante para la comunidad que, que estoy intentando desarrollar.